Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero hablar sobre métricas de contenidos para tus redes sociales. Quiero contarte cuáles son las estadísticas que debes mirar y a las que les debes prestar atención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 Ahora sí, empecemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero hablar sobre métricas de contenido a las que debes prestar atención. Voy a contarte cuáles son esas estadísticas que debes mirar y que debes analizar de todos los contenidos que subes a tus redes sociales. El objetivo, como sabrás, es que logres conectar con tu cliente ideal, que generes contenido que realmente a él le interese, le guste y que capte su atención. Por eso, como siempre digo, es muy, muy importante que analices las métricas, que mires las estadísticas y que en función de ello tomes decisiones para seguir creando buen contenido. Voy a hablar puntualmente de las métricas de Instagram, Facebook y YouTube. Así que si te interesa, quédate porque seguro que te va a servir muchísimo lo que te voy a contar en este vídeo. Empecemos por Instagram, la red en la que eh, todo el mundo quiere triunfar, una red que está creciendo muchísimo. Instagram es una red muy visual, cada día se va sumando más y más gente y sobre todo más empresas ofreciendo tanto sus productos y sus servicios. Ya sabemos que tenemos que generar contenido de valor para lograr captar la atención de nuestro cliente ideal. Pero una vez que nosotros creamos ese contenido que consideramos que está enfocado en nuestro cliente ideal y que realmente le va a aportar valor y le va a gustar, es importante que chequemos que hemos cumplido con nuestro objetivo. Para el tema de objetivos, si también te interesa, te voy a dejar aquí enlazado un vídeo en donde te explico cómo definir objetivos para tus redes sociales porque también te va a servir y va conectado con este tema. Ahora volvamos al tema de las métricas en Instagram. Eh, una vez que tú has eh, creado ese contenido, ya lo has publicado, hay personas que han interactuado con ello, tienes que ir analizando las estadísticas. A mí me gusta realizar estadísticas en, eh, de dos tipos en Instagram. Voy analizando estadísticas de cada post y también hago un eh, informe de lo que han sido mis estadísticas a nivel mensual. ¿Por qué voy analizando las estadísticas de cada post? Porque como dijimos, estamos en Instagram para crear contenido de valor y con ello lograr captar la atención de nuestro cliente ideal. Por lo tanto, es necesario que analicemos cómo ha funcionado cada uno de los contenidos que hemos ido compartiendo. En este punto eh, es importante que no solo te centres en los likes, que es algo en lo que muchas personas miran, algo en lo que muchas personas se centran, pero realmente esta métrica no es la más importante. Para mí la métrica que tiene más valor en Instagram es la cantidad de guardados. Cuando una persona se guarda tu contenido es porque realmente le ha aportado valor o porque va a curarlo porque le ha gustado y va a tomar tu contenido y va a curarlo para crear otro contenido o bien porque le ha gustado pero no ha tenido todavía el tiempo de leerlo con atención, de mirarlo con atención y lo quiere eh, ver, no se lo quiere perder. Por lo tanto que alguien guarde tu contenido significa que estás creando un muy muy buen contenido. Yo siempre le presto atención a esta métrica porque me da un buen parámetro de por dónde seguir. Saber si eh, muchas personas se guardan contenido de un estilo, sé que ese es mi camino. Los likes eh, es algo que es más fácil ir pasando por perfiles de Instagram y dejar un like, pero sin embargo entrar y guardarse y mirar un contenido es una métrica que eh, yo al menos valoro mucho, mucho más. En cuanto a seguidores, me dirás, bueno sí, eh, ir creciendo en seguidores evidentemente también es bueno, no hay que solamente centrarse en quiero más seguidores, quiero más seguidores, sino en realmente ver si el contenido que estamos subiendo nos está ayudando a subir a la vez en seguidores. ¿Por qué? Porque si estamos creciendo en seguidores con el contenido que eh, estamos compartiendo significa que realmente está interesando lo que estamos haciendo, estamos siendo visibles, nos estamos mostrando bien y por lo tanto estamos creciendo eh, en la cantidad de seguidores. Pero como repito, céntrate más en crear una comunidad y no en simplemente tener muchos seguidores porque sí. Otra de las métricas a las que le presto mucha, pero mucha atención es la cantidad de personas que llegan a mi publicación a través de los hashtags. Eh, esta métrica a mí me interesa mucho porque quiero que mi contenido vaya llegando a distintas personas, por lo tanto, por eso voy variando los hashtags y... Eh, eso eh, me ayuda a mí a ir llegando a distintas personas, a personas de distintos sitios, a personas de distintos sectores y por lo tanto me interesa que mis publicaciones cada vez vayan llegando a más personas a través de los hashtags. Así que también te recomiendo que analices a cuántas personas vas llegando a través de los hashtags. Todo esto, como te dije, lo puedes mirar en las estadísticas y que trates de... Si ves que estás llegando a muy, po muy poquitas personas a través de los hashtags, de trabajar más en tu estrategia para lograr incrementar la cantidad de personas a la que llegas a través de los hashtags. Pasemos a hablar de Facebook. En Facebook, ¿qué métricas tenemos que prestar atención? No solamente tenemos que prestar la atención a los fans, al igual que en Instagram, como te dije, la cantidad de seguidores sí que es relevante para ver si... El hecho de estar subiendo contenido de forma periódica nos está ayudando a crecer, pero no lo es todo. En Facebook, eh, yo le presto mucha, mucha atención a la cantidad de comentarios que recibo en los posts. Veo si la gente realmente interactúa con eh, el contenido que yo comparto o no, si interesa. Analizo también las reacciones, eh, que vendrían a ser como los likes de, de Instagram, a ver qué tipo de, de reacciones hay, si a algún le encanta, si hay alguien que no le ha gustado, pero tampoco le doy mucha, mucha importancia. Lo que, en lo que más me centro es en eh, la cantidad de comentarios que recibo en cada post y luego también en las estadísticas lo que miro es el alcance que he tenido. Lo que me interesa es que cada vez mi alcance sea mayor y como te dije, al, al igual que en Instagram, ir llegando cada vez a más y más personas para que mi contenido cada vez sea más visible para distintos tipos de personas a las que yo puedo captar con mi contenido. Eso es lo que me interesa de Facebook. De todas formas, yo puntualmente no tengo una estrategia muy fuerte en Facebook para mí, sí para mis clientes. ¿Y por qué? Porque mi cliente ideal no está en Facebook, pero el de mis clientes sí. Entonces también es importante que eh, miremos las métricas también en función de la estrategia que vayamos a seguir con nuestra marca o bien con la marca también de un cliente. Y por último tenemos a YouTube. Eh, que bueno eh, a mí me interesa muchísimo crecer en esta red social por eso estoy haciendo estos vídeos compartiendo contenido me interesa aportar valor apuesto muchísimo por youtube porque está creciendo muchísimo es el segundo buscador más utilizado así que creo que eh, es importante también centrar parte de mi estrategia en esta en esta red y qué métricas miro Miro eh, evidentemente la cantidad de reproducciones porque eso me da eh, un parámetro de cuánto está interesando mi contenido, qué es lo que estoy haciendo mal, si no interesa, si yo creo que el contenido es bueno pero no eh, tiene la suficiente cantidad de, de reproducciones como las que me gustaría. Yo estoy iniciando en Youtube, sé que es una red en la que al principio cuesta un poquito y por eso sigo apostando a, a ella, pero lo que sí miro es que las reproducciones cada vez se vayan incrementando y que no vayan decayendo. La cantidad de reproducciones también me da el parámetro de saber qué tipo de contenido generar. Si veo que hay un vídeo que subo, que tiene, vamos a poner un ejemplo, 100 reproducciones y a la siguiente semana subo un vídeo de 50 y, tienen, y obtengo 50 reproducciones, ya me doy cuenta que este tipo de contenido gusta más que, que este y veo cómo puedo eh, crear otro tipo de contenido persiguiendo el camino de ese vídeo que me ha dado más cantidad de reproducciones. Sin embargo, eh, la métrica de YouTube que a mí más me gusta es la métrica de eh, la cantidad de suscriptores. Suscribirse en, en YouTube es tener un gran nivel de compromiso. Yo lo compararía con los guardados de Instagram. Eh, porque realmente entrar en YouTube y ver un vídeo no te obliga a, a suscribirte. Pero sin embargo si lo haces es porque realmente le estás diciendo a esa persona me interesa mucho tu contenido, quiero ser parte de, de tu comunidad y eso a mí me parece que tiene muchísimo, muchísimo valor. Por lo tanto no solo es analizar la cantidad de reproducciones que vamos teniendo con nuestros vídeos sino también ver si el hecho de ir subiendo contenido nos hace ir creciendo que no nos mantengamos estáticos sino que a medida que vayamos compartiendo contenido en esta red vayamos también creciendo en seguidores y a mí esa métrica me encanta realmente me parece que es muy importante en, en youtube la cantidad de suscriptores es un gran nivel de, de compromiso y es una métrica a la que yo le presto muchísima, pero muchísima atención. También voy analizando mes a mes cuántos nuevos suscriptores he adquirido para comparar si eh, en algún mes puntual... Eh, ha habido muy pocos y otro ha habido eh, muchos más y analizar cuáles han sido los vídeos de eh, todo ese mes y qué ha eh, pasado en otros meses. Todo esto a mí me sirve para analizar. También uso complementos como VidaIQ y eh, Buddy que me ayudan también además del creator estudio de, de YouTube a ir sacando todas estas conclusiones sobre las estadísticas. Medir es muy importante, es realmente fundamental, no se trata solo de crear contenido y de eh, tratar de acercarnos a nuestro cliente ideal, pero sin saber por dónde. Si no medimos, si no analizamos estadísticas, no sabemos si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. O tal vez creemos que eh, lo estamos haciendo bien pero nos damos cuenta a la hora de mirar estadísticas que estábamos desacertados por tal o cual motivo o tal vez creemos que lo estamos haciendo fatal y miramos las estadísticas y son súper alentadoras. Lo importante es que vayas mirando, que tomes el hábito de hacerlo. No te digo que lo hagas todos los días pero al menos como mínimo mínimo mínimo una vez al mes Tienes que mirar las estadísticas de las redes sociales que estás trabajando. Sobre todo las estadísticas de las redes a las que apuestas con más fuerza si es que estás presente en varias redes sociales. En mi caso, por ejemplo... Eh, yo, no le, como te he comentado, no le presto mucho, eh, mucha atención a las estadísticas de Twitter o de Facebook, pero no porque no me interese, lo hago, pero no son las redes a las que yo apuesto con todo. Sin embargo, sí que le dedico mucho tiempo a las estadísticas de Instagram y de YouTube, que son las redes en las que tengo toda la carne <ríe> echada al asador, como quien diría. Así que espero que este vídeo te haya servido para más o menos saber por dónde es el camino que tienes que seguir, cuáles son las estadísticas que tienes que mirar, cuáles son las estadísticas que importan a la hora de crear contenido y cuáles son las estadísticas que te están indicando que está gustando todo lo que estás haciendo. Crear contenido lleva mucho tiempo, es mucha dedicación y realmente si analizas estas métricas podrás también tener pistas de cómo crear y no tendrás que estar partiéndote la cabeza pensando qué querrá mi comunidad, qué les gustará, porque ya las estadísticas te tirarán un montón de datos que son muy útiles para crear contenido. Como te dije, espero que este vídeo te haya servido. Si es así, te pido que me ayudes a compartirlo, que me dejes tu comentario. Me encanta recibir tu feedback siempre a fin de mes, Resuelvo una de las dudas de mis seguidores, así que espero tu, tu propuesta de vídeo, que me digas que, de qué te interesaría que yo hable. Me encantaría también que nos sigamos en otras redes. Instagram es donde estoy más activa, que me puedes encontrar como birly.es. También te invito a pasarte por mi página web eh, que es birly.es y que te descargues la guía y audioguía de regalo que tengo para ti de comunicación digital, que además incluye planificadores, incluye calendarios y material para que trabajes en tu estrategia de comunicación digital. Te aseguro que te va a gustar muchísimo, así que pásate y nos vemos por aquí el próximo lunes. No olvides suscríbete que me encantaría tenerte en mi comunidad.